Hola. Vas a aprender a apagar el ordenador sin usar el ratón. Solo con el teclado. Pulsa al mismo tiempo estas teclas. Control, Alt y suprimir. Pulsa la tecla Tab. Pulsa la flecha que apunta hacia arriba, tantas veces como sea necesario para seleccionar el botón de apagado. Pulsa la tecla Enter, Intro o como suelas llamarla. Con las flechas del teclado arriba o abajo selecciona Apagar, Suspender o Reiniciar. Y después confirma con la tecla Intro.